Bien mis queridos amigos, feliz día para todos, qué alegría iniciar nuestra jornada, el último día de este mes de enero, también hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco, un santo que yo admiro y quiero mucho, fundador de la comunidad salesiana y de toda esta obra en favor de la juventud. Le damos gracias a nuestro señor por este día, por este santo tan especial, tan testimonio para nuestro tiempo y para nuestros jóvenes. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla y se le reunió mucha gente a su alrededor, se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en ello toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró al alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la niña... Y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo Talita cum, ¿qué significa contigo? Hablo niña, levántate La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones Les insistió que nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado el relato de San Marcos capítulo 5 Esos dos signos, la mujer que sufre hemorragias, que es curada, y la resurrección de la hija de Lázaro, de Jairo. Estos textos nos dejan ver, queridos hermanos, el poder de la fe. Basta que tengas fe, le dice Jesús a Jairo. Basta que tengas fe. Pues nos ponemos en las manos de Dios, tal vez como esta mujer que ha tocado tantas puertas, que ha ido tantos médicos, y nos acercamos con Jesús, con la fe, Señor Estamos en las últimas, sabemos que solo tú puedes curarnos. Como Jairo, también desconsolados ante tanta dificultad, ante muerte, ante enfermedad, ante tragedias, clamamos a Jesús y Jesús nos dice, basta que tengas fe. Padre Celestial, en tus manos nos ponemos. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias. Danos fortaleza, Señor, para seguir caminando. Amén.